Bueno señores, buenas tardes, este es el carro que me acaba de traer desde Farafeni y Farafeni no, Soma, Soma. Hasta aquí, al frente tenemos. ¡Ay! Estoy enviando. Al frente tenemos unos mercados pequeñitos Miren el hospital, en la parte de afuera. El carro que me trajo. El hospital. Recordaba de esta forma, pero bueno, super cansada me siento. Déjame virarle la cámara, que no puedo girarle la cámara. Bueno, salam alego my friend ¿de quién van doctor Li y al inside hospital? ¿De que van doctor? They are here inside. So I need to go inside, please. From Somayya, from hospital. ¿Y es? My name, Larry. Huh? ¿Eh? Laddie. Laddie. Yes. I need to see Eloida. Eloida, do you do you call him? No, I don't call her, I need to see her. Because my boss sent me Your with boss? her. Yes. They live here inside the hospital? Outside? Or outside? Yeah, inside the hospital, yeah. Ah, okay. I need to pass. Bu Salam uh -huh. Bueno, Salamanego. Fine, are you? you okay? Yeah. Bueno, aquí les tengo el hospital. Sí, de lo más agradable. No recuerdo haberlo visto así, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El parqueo de las ambulancias, según lo que estoy mirando por aquí, es este. La administración, este edificio principal que está al frente. Creo que me están viendo, sí, me están viendo. Bueno, déjame ver el mapa. Si sí, este es el mapa de Gambia. Yo, así que. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. No, aquí no veo bien. Este es el mapa. Pueden verlo. Pero yo no veo. Yo viajé todo esto. Ta, ta, ta, ta, ta. Pero no veo bien. Así que. Ah, mírenlo aquí. Este es el hospital de Villán. Aquí es donde estoy. Y estuve viajando. Todo este camino. Pero no veo, no veo, no veo, no veo. Yarra. Bueno, vamos a hacerle la visita a mi amiga. A mi querida, estomatóloga. ¡Ay, todo lugar. Pueden ver, ¿eh? ¿Sí? Pueden ver. Tiene una agradable vista. Como si lo hubieran reparado hace poco, me gustan los arbolitos, le dan signos así de, de, de agradable, de compañía. Aquí estoy, aquí estoy, mira un puntico de agua, déjame ver, no debe tener agua, está vacío, pero bueno. La sala de emergencia, hay algunos pacientes aquí, sala Valecu. Departamento de Laboratorios High está bastante grande y mejor acomodado que el de Soma. <ríe> Ay. Bueno, seguimos caminando. Peace, love, respeto. Ahí tenemos una pintura del 2007, como si fuera del poblado. No sé qué significará ese retrato esa aventura pero bueno estamos aquí seguimos seguimos seguimos voy a casi llegando a la parte de atrás del hospital decirles que por lo que veo miren qué vegetación señores qué diferencia y limpio wow bastante limpio salamalego very es el hospital is very very nice I like Bien acomodado, no pensé que fuese así, Me estoy haciendo crítica, pero estoy diciendo la verdad, miren, wow, me ha gustado porque tiene mucha vegetación, que normalmente aquí en los hospitales no son así. Miren señores, me acabo de encontrar una lata de guayaba, wow, aquí en Gambia he visto muy poquitas, a mí me encanta la guayaba. Cierto, cierto, cierto, el hospital me ha sorprendido. Voy a cerrar aquí para hacerle otro video. Bueno, no, vamos a llegar a la parte de atrás completa, que es donde creo deben vivir los colaboradores. Y entonces luego abro otro video y le enseño a mi amiguito. Miren a los gambianos tomando su atalla en la parte de atrás. ¡Salaam Aleikum! ¡Wow! Es bastante grande. ¡Wow, wow, wow! Y no tiene maleza. ¡Qué bien! ¡Qué limpiecito está! Me imagino que estos bloques son las casas de los trabajadores. Yo creo que estuve por aquí. Sí, al final. Al final deben estar las casas de los cubanos. Si estoy equivocada, luego abro. Miren, Medical War. Qué bien. Qué bien, qué bien. Y chivos, como siempre. Chivos, chivos, chivos. Las personas debajo de la mata. Ambasando. Luego nos vemos. Besitos para todos. Bendiciones.